Una noche interesante, mucho viento, mejor dicho, mucho ruido de viento. El sitio donde tenía, donde dice, que estaba bastante resguardado. Y aún así todavía me agito la tienda bastante, el aire. Y bueno, poco a poco voy probando la, la nueva tienda. A ver hasta dónde llego hoy, pues igual, igual tiro a acercarme al... ...al límite de Asturias con, con, con Cantabria... ...aún estoy dando qué hacer... Seguir si por por Sotres... ...que es un puerto muy duro... Eh, ...o si continuar por la... ...por... ...por Aranés de Cabrales... ...no sé cómo, cuál es la, es la carretera... ...creo que es 114, 114... ...no, bueno, no lo sé... ...y salir a la, a la Nacional y luego ir por el por el desladero de la Armida que también es también es muy chulo no lo sé todo dependerá de, de, de con cuántas fuerzas este tenga después de pasar el alto del Ortigueiro, que está justo después de justo después de, de Cangas de Unís. y ahora nada subir 500 metros bajar hasta, hasta Riondas y por la carretera nacional me parece que hay un carril bici que va desde Riondas hasta Cangas de Nice a ver si llego para, para visitar la, la capilla del Dolmen y me acabo de dar cuenta de una cosa es como sacar la bici porque bueno voy a tener que cargar la bicicleta ayer para meter las cosas aquí en el, en la, en el área recreativa tuve que sacarlas, quitar las cosas de la bici y pasar primero las cosas y luego, la, y luego la bici no se me había olvidado por completo hasta ahora acabo de ver otra vez el, el paso este para que no puedan entrar los, los caballos por ahí me parece que hay una zona que es un poco más baja igual soy capaz de levantar la bici ahí y puedo pasarla estoy en el, en la segunda la cumbre del, del Alto ortigueiro esto es un poco más bajo un sitio que se llama Canales de, de Cabrales estoy yendo a arenas de cabrales lo que me queda ahora es básicamente cuesta abajo esto es una estoy en la en la A114 es una carretera muy chula esto en concreto es el, el antiguo el antiguo trazado Y, y esta mañana no tuve mucha suerte en, en Cangasanís porque básicamente iba casi expresamente a visitar la, la capilla del, de la Santa Cruz, la ermita del Dolmen. Y, y resulta que hoy estaba la chica que lo, que lo enseña, la guía, estaba de, le tocaba descanso hoy así que me quedé con la me quedé con las ganas y evidentemente bueno, voy a voy a tener más oportunidades de ir, a, de ir a visitar este sitio así que no me voy a quedar un día en Cangas de unís por por la, por la visita es una es una lástima porque supongo que poca gente irá a visitar y eso que es un es un monumento muy importante es tan importante como como Covadonga, casi, porque es, una, es un edificio que mandó construir el, el hijo de Pelayo, el rey Fabila, a mediados del, del siglo VIII, y ya solo por eso, tendría que ser un, un edificio importante, solo por, el, solo, por la, solo por la época, pero además la lápida fundacional de esta, de esta iglesia es el el texto escrito más más antiguo de, de la península después de la de la invasión de, lo, de los árabes y la verdad es que no no sin sus vicisitudes el, el edificio es impresionante además fábila lo mandó a construir lo, lo mandó a construir ahí en, en cangas de mis donde estaba la, la capital del reino ya fue Fabila el que se, hizo llamar, que se hizo llamar rey y la hizo construir para que para albergar la, la cruz de roble que supuestamente portó el rey Pelayo en la batalla de Covadonga. y La leyenda decía que era que era Fabila el que estaba enterrado, enterrado ahí, en esa en esa capilla, porque está construida encima de un de un túmulo funerario, y esa leyenda pervivió hasta el siglo XVII, siglo XVIII, ya han determinado los textos de... de, de la, la gente pues lo, la consideraba como la tumba de, de Fabila, pero en el siglo XIX las excavaciones arqueológicas que, se, que ya se llevaron a cabo eh, se descubrió un se descubrió un monumento funerario de la edad de bronce con un ajuar muy completo y además es extremadamente importante porque la, la piedra principal del, del, del dolmen está grabada con un motivo en zigzag y no me quiero columpiar aquí pero me parece que es la única de este tipo en, en la península así que es un edificio doblemente, doblemente importante. Y luego además eh, lamentablemente el, el, de la capilla de lo que se conserva ahora es una es una reconstrucción de los años 40 porque algún bueno más bien algunos descelebrados, se les ocurrió demoler el edificio en el año 36 para descubrir el, el, el dolmen. Así que lo, que lo que hay ahora es una, una reconstrucción eh, basada en el gótico en el gótico no en el barroco popular de la, de la zona aunque así que sí que se conservan imágenes de la, de la capilla antes de que fuese destruida que sufrió bastantes alteraciones bastantes ampliaciones y eso la verdad es que me apetecía mucho visitar el, visitar la, el, el dolmen porque eh, de ambas cosas el tanto la, el ajuar del funerario del, del, del dolmen como la, como la lápida fundacional están en el Museo Arqueológico en Oviedo y pero, pero claro, no es lo mismo que visitar el, el lugar el lugar completo. Además es, claramente, claramente se ve que está encima de una de un pequeño montículo artificial. Y no visité muchas más cosas en... No visité muchas más cosas en, en Cangas de Onís, aparte de hacer la foto de rigor a, al puente romano, que no es romano, es medieval. Tenía la, la idea de irme hoy hacia... a un, a un alberde, pero tuve, tuve mala suerte. ¡Ah, oh, qué puente ahí abajo más chulo! Tuve mala suerte porque los dos que llamé estaban, estaban completos. Ahora desde aquí no lo veis, pero voy a sacar la otra cámara y le voy a hacer una foto.